Este caso nos ha llamado la atención. Un juez ha llamado a declarar a cinco asesores del cementerio. Fueron nombrados por el anterior equipo de gobierno del PP. Seis asesores en total, uno detrás de otro durante nueve años. Pero han sido denunciados cinco de ellos por no presentarse en su puesto de trabajo. Estaban obligados a hacerlo por contrato. La oposición lo denunció ante la fiscalía y ahora el caso está en manos de la justicia. Nos desplazamos a Granada. Necesita un cementerio asesores. El cementerio tiene una extensión de más de 110.000 metros cuadrados. Capacidad para más de 50.000 unidades de enterramiento. En este lugar se han contratado asesores que no acudían a su puesto de trabajo. Hemos viajado hasta Granada porque durante al menos siete años en el cementerio municipal trabajaron seis asesores que cobraban unos 36.000 euros anuales cada uno. ¿Qué funciones desempeñaban? ¿Hay alguno que todavía siga en el puesto? Eso es lo que vamos a comprobar. Nuestro primer paso será hablar con una concejala del Ayuntamiento de Granada. Es la persona que destapa el caso cuando era concejala de la oposición. ¿Y quién lo lleva ante la Fiscalía? Marta Gutiérrez. Muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. ¿Qué hacían cinco asesores en el cementerio de Granada? ¿Cómo es posible? Bueno, pues según un informe del propio gerente de la empresa, no hacían nada de nada. ¿Qué contrato tienen los asesores del de cementerio de Granada? Se llama así, asesores de relaciones institucionales, protocolo, relación con los medios de comunicación, junto al consejero de, delegado. Eh, algunos, bueno, son por varios meses y demás, y bueno, son sueldos de 36.000 euros al año, eh, son estas remuneraciones. Ponéis bueno, es una denuncia a fiscalía, ¿y a partir de ahí qué ocurre? Pasan varias cosas. Una, que una de las personas contratadas devuelve lo que recibió, devuelve su remuneración. ¿Quiénes son los asesores del cementerio? Bueno, varios de ellos hay certeza de que son personas próximas al Partido Popular. Una de ellas trabajó como secretaria en Diputación para el, presidente de, para el entonces presidente de Diputación, que es actualmente todavía el presidente provincial del Partido Popular. Y también fue esta persona en las listas municipales eh, de 2015, en las listas del Partido Popular. Otro de ellos fue concejal del Partido Popular, otro fue presidente. De, de nuevas generaciones del Partido Popular. ¿Qué dice estas el gerente personas, del cementerio, el actual gerente? Del cementerio. El actual gerente del cementerio, lo que dice es que estas personas nunca aparecieron por la empresa y esto es clave porque en los contratos consta expresamente eh, que el lugar de prestación de los servicios tiene que ser en el cementerio, en la sede de la empresa y no consta que hayan realizado ningún trabajo. Marta, pues muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Un placer. Igualmente. Hasta luego. Por qué dice la concejala que no consta que hayan realizado ningún trabajo? cementerio municipal, mira por ahí es. Nos desplazamos al cementerio para ver si allí nos pueden aclarar la verdadera situación de los asesores. Intentaremos responder allí a estas preguntas. ¿Qué tal? Soy periodista de cuatro. Trabajáis aquí en el cementerio, ¿verdad? Sí. ¿Os suena haber visto alguna vez asesores del ayuntamiento por aquí, asesores de comunicación que vinieran a este cementerio? En la vida, ¿verdad? De... ¿Qué hacéis vosotros aquí en el cementerio? De mantenimiento. Uh -huh. ¿Y cuántos empleados sois? Tres. Tres empleados de mantenimiento, muy bien. O sea, había más, más asesores que empleados de mantenimiento, ¿no? Por lo que veo. Las personas que trabajan aquí en el cementerio... Aquineros, enterradores y gente de vigilancia. Esta señora, por ejemplo, asesora del cementerio. ¿La conoce usted de algo? Ahora mismo lo Mira, esta mujer... ¿Ha sido asesora el cementerio también? Por aquí yo aún me parece que no la he visto. Probamos ahora con los vecinos, que acuden asiduamente al cementerio a visitar a sus familiares. ¿Qué le parece a usted oh, que oh, este oh, cementerio oh, oh, oh. tenga asesores? ¿Para qué necesita asesores no, no, no, un no, no. cementerio? Bueno, ¿Ya? al final otra cama, ya. Y además que llevan años. ¿Años? ¿Años? Sí, sí, sí, Muchos sí, asesores, sí. uno detrás de otro. Cinco, cobrando, no sé si eran 36.000 euros. que además ni venía a trabajar, ni nadie los conocía. ¿Ustedes han visto asesores que trabajen aquí? Aquí hay muy poquísima gente trabajando y nos cobran muy bien cobrados. Aquí han estado trabajando, que nosotros sepamos, varios asesores políticos que ah. se encargaban en asesorar al cementerio. Yo claro. no sé si asesor... no sé qué podían asesorar. Usted me hace así el símbolo de... De llevársela, ¿no? Que ¿Un... una, una, una bóveda en la pared, 500, 500 euros. euros. Levanta el mármol y mete en su basa al difunto, 500, 500 euros. Es todo un negocio grande. Probamos enseñándoles una foto para ver si han visto por este cementerio a algún asesor. ¿Esta mujer la conoce de algo? No. Ella trabaja en el cementerio, sí, se supone, no, como dónde? asesora. No amo, yo no la conozco, nunca. yo no la conozco. Esa otra me presunta <risa> no no. no Presuntamente, no la presuntamente, no. muy Todo bien. es presunto. Eso es. Pero no están trabajando a nosotros, presunta me encanta. Presunta... <risa> están robando. Gracias por atendernos, de verdad. El cementerio municipal de Granada lo gestiona una empresa mixta, medio pública, medio privada, que tiene un gerente. Vamos a tratar de hablar con él para que nos explique qué hacían estos asesores. Hola, muy buenas. Eh, me gustaría hablar con el gerente, si pudiera ser. Vengo de cuatro. Vale, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Muy amable. El gerente nos ha atendido pero prefiere no hacer declaraciones a cámara porque el asunto está judicializado. Quiere que dejemos algo muy claro. Hay cinco asesores que jamás han venido a la sede de esta empresa, jamás han pasado por aquí y tampoco le consta que hayan realizado ningún trabajo, así lo ha dicho, para este cementerio municipal.